que yo entiendo que hay que cuidar al presidente, hay que cuidar al presidente. Bueno, eh, yo tengo una gran cantidad de público, no le gusta que yo interrumpa los comentarios, pero yo recibo a la gente, la otra parte, mi ciudad, de planta, me ordena como reciba a ¿dígame usted? Sí, dígame, ¿cómo está Bájate un poquito el volumen del televisor, Bazuca, ¿Estamos bien? Eh, el discurso fue bueno. Él está colgándose y también nosotros tenemos que ayudarlo, porque no es de ahora para ahorita que la cosa se hace. Así es, lleva 30, todo, 31 todo, 30 años. Todo, todo toma su tiempo, todo toma su tiempo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Él está haciendo cosas que no la está haciendo este gobierno no la hizo ninguno de los gobiernos. Comenzó y está comenzó bien y lo está haciendo bien. Porque tenemos que ayudarlo y no desesperarlo, porque hasta ahora está bien. Perfecto, muchas gracias Pazuca. Dice que hasta ahora Luis Abinader va bien. Y en su discurso, breve, de tres minutos y algo, él expresó que existe un compromiso y que lo va a hacer de manera diferente. O sea, habría que preguntar a la gente ¿Usted cree que el discurso del presidente Luis Abinader fue un discurso positivo? Y usted cree que Luis Abinader lo está haciendo bien, buenas noches. Buenas noches. Adelante, ¿de dónde me habla? Oh, oh, le estoy hablando para oh. que se ¿no? yo, porque yo soy la señora de la Torino enferma. entonces aquí sí. tenemos un registro, el camino al medio. Camino al medio. Hasta más de dos meses. Que, se, que está tapado, entonces la agua corre por lo contenedores. Se fue, se fue y nada. Entonces ellos vinieron y dijeron que usted que ser un camión, pero pues, por porque el registro está tapado. Y la agua corre por vos. Déjame, déjame hacer una preguntita. Ese registro de camino al medio está sí. inmediatamente, usted entra por la entradita de la bomba o más abajo, después de lo ¿Eh? que se ha acostado. Sí, por ahí sí. ah, fíjate que ah, memoria pero... más buena yo tengo porque yo he pasado por ahí en el pasado, así ay, es, ay, ay, ay, usted ay, usted ay. eso, no voy a muy bien, pues muchísimas gracias, ahí está, dice ella que no soporte malo el mal dolor, camino al Medinapa, todos estos registros con estas nuevas autoridades, eh, que yo creía que era eh, de aquí, entonces el sub eh, director a nivel regional, mi amigo Logan pues que mande por ahí brigadas a resolver eso hay un gran trabajo que hacer usted que es ingeniero verdad? que tiene experiencia de gobierno fue pues regidor, presidente y estuvo dirigiendo el departamento de Ornato, usted conoce muy bien eso entonces él habló de manera breve y de forma no tradicional y muchos le estaban atacando yo no conocía el, el discurso y anoche solamente de los 30 segundos que escuché opiné y después lo vi entonces creo que la gente tiene la percepción de que Luis va bien y que lo está haciendo bien. E incluso hay una gran parte de la población que dice que él ha comenzado mejor que todos los presidentes que han ejercido el poder del 61 para acá. Y que ninguno había gozado de tanta popularidad. Vamos a ver qué pasa. Danilo cuando comenzó fue el segundo más popular de acuerdo a latino barómetro. Recuerdan ustedes que el más popular era Rafael Correa, que tenía un 90%, y Danilo Medina con un 89%. Luego cuando bajó a 40% y impopular popular era 35% y cayó en 20%, nadie comenzó a publicar eso. Muy bien. Vámonos entonces a lo que ha causado, eh, pues. Pero antes que eso, me voy con la número 2. Parece ser que hay una debacle por lo que dice la esposa de Reinaldo Paré Pérez. Esa dama que está ahí, a propósito del discurso de Danilo, y, y se consagra a él, sí, líder de la oposición. El presidente de ese partido no había convocado a nadie. Ningún líder de ese partido había convocado a nadie. Y Danilo convocó a los alcaldes electos, a los diputados electos, a los senadores electos. Y en términos de eso, hizo un discurso y estaban todos ahí. Entonces, el líder de la oposición, aún estando fuera. Hay que ver lo que dicen los periodistas de dentro. Pero, ¿qué le dijo la esposa de Reinaldo Pared Pérez al señor Danilo Medina? Le expresó lo siguiente. No es cierto, Danilo Medina, dice la señora Ingrid Mendoza de Pérez, y esa reacción fue esta mañana que se perdió porque los simpatizantes de nuestro partido, los integrantes de los comités intermedios, porque los miembros del comité central, el comité político no trabajaron en la campaña por falta de logística. Y el millón de peleadistas que no acudió a votar no lo hizo por eso, lo hizo por falta de motivación suya. Las declaraciones de la dama Mendoza surgen tras una publicación en Twitter de la, del abogado Fausto Montes de Oca, quien preguntó ¿por qué un millón de PLDistas no acudió a votar? ¿Por qué no se sentían representadas las bases del PLD en la propuesta electoral de Danilo? Hizo falta mística, simbolismo, el prestigio partidario que Leonel le agregó a quien obligaron a irse de ahí o Reinaldo Párez Pérez, que reunía, reunificaba a todos, con cualquiera de ellos dos, se unificaba y se ganaba las elecciones. A esto Mendoza manifestó, comparto totalmente tu opinión Fausto. Este millón de periodistas no acudió a votar por falta de logística, puesto que salvo algunas excepciones, así no fueron formados, sino por falta de motivación política partidaria para hacerlo. Ustedes saben que Danilo Medina manifestó en el, el, el audio que yo le puse ayer, que lo voy a poner hoy, hice un resumen de lo que causó esto. Un minuto, ayer era 23 minutos, no, pero hoy quise poner un resumen. Él dijo, no merecíamos estar en el poder porque se convirtieron en mercaderes y solamente respondían, se movían por dinero. Dice él que a él le daba asco cuando ya iban a pedirle solamente que le pusiera primo, primos, hermanos y sobrinos, él lo puso a todo. y él ya no podía ver eso. Dijo incluso que nadie quería hacer nada si no era con dinero y un partido que cae en esa condición tenía que perder. Además, esta fue la campaña más costosa de la historia de nuestro partido. Esto nos sacude, nos está sacando de nuestra área de confort. Todo el mundo estaba acomodado compañeros que tenían sueldo de 80 y 90 mil pesos, inconforme con toda la familia también recibiendo cheques y reunían al mes más de medio millón y no querían hacer el trabajo si no le daban dinero. Entonces, hay más de un millón de peledeístas, dijo Danilo, que no fue a votar, pero no votaron porque no siguen siendo PLDistas de corazón, sino porque se acostumbraron al dinero y por eso perdimos las elecciones. Entonces, señor director, para estar acorde con eso y yo analizar lo que quiero expresar, vámonos con la número 4 y póngale ahí el resumen de ese minutito de audio de lo que dijo Danilo, la razón por la que el PLD perdió y lo que piensan algunos que le a escuchar. Entonces, un partido que cayó en esa condición, se la... no se merecía tener el poder. Esto tiene el pueblo que nos sacude y nos está sacando de nuestra área de confort. Todo el mundo estaba acomodado. Compañeros que tenían salario de 80 y 90 mil pesos, que ahora cuando vayan al sector privado se darán cuenta cuándo es su verdadero valor en el mercado laboral de la República Dominicana. ¿Inconforme? Inconforme. Familia completa recibiendo cheques y había que rogarle para que hicieran el trabajo que el partido requería esas cosas pasaron en estos años, porque nos acomodamos al poder 16 años corridos de poder es mucho tiempo compañeras y compañeros y nos convertimos en compañeros indeseables para mucha gente de la población que nos observa de lejos. ustedes creen que la población no sabe cuando en una familia hay cinco trabajando y el vecino del lado no, no le puede conseguir un trabajito lo sabe entonces, eso nos lo han cobrado también. Miren, eso es lo que dice Danilo como el que se está limpiando. Pero Danilo hay que recordarle tres cosas. Primero, el artífice mayor de que esas familias se acomodaran es usted. Su familia, incluyendo su hermana y familiares cercanos, se vieron envueltos en escándalo de corrupción. Y fueron motivo de escándalo, de corrupción la familia presidencial, a los que se le acomodaron los mejores sueldos. Incluyendo a su hermana que no pudo ni siquiera ganar la senaduría que la ganó Félix Bautista, el tan odiado, por encima de cualquiera. Y ni siquiera hablar de su hermano y todos los demás escándalos de corrupción. O sea, el primer ejemplo y culpable, responsable, en vez de estarse limpiando del despotismo y del nepotismo que usted experimentó y practicó desde el gobierno es usted, usted no puede decir que es su base, porque usted dijo yo tengo funcionarios de primera categoría que yo iba a un sitio y llevan tres veces primero pero eso era un grupo, usted dijo que iba con tres que le acompañaban y un grupo que se reducía a diez, o Entonces sea, diez no son los dueños de los dos millones y pico de, de militantes que tiene su partido el resto estaba pasando hambre y trabajo, suplicándole en el y no pudo verlo a usted en ocho años como no pudieron ver a Leonel en sus doce años y pasaron 20 años y ellos no llegaron nunca a ver a Linda. Y usted lo menospreció y formó una élite económica que entonces ahí si usted tiene la razón, la gente se hartó. ¿Y cómo es posible? Pero hasta los chiquitos aquí me llamó uno que me dijo eso no es nada, eso es mentira, que no están dando tarjetas. En mi familia somos seis, incluyendo familia seis, tenemos tarjeta solidaridad, tenemos fase, quédate en casa. O sea, le están llegando a lo mejor a esa familia pobre algunos 80 mil pesos, 100 mil pesos mensuales con todos esos, todos esos integrantes, si usted lo multiplica. Pero entonces la mayoría de sus partidos repudió eso, porque usted también conformó un congreso a su hechura, un comité central a su hechura, un comité político a su hechura, y entonces al final detestaron eso porque usted formó un círculo. Y en definitiva, el principal artífice es usted. Usted dice que esta fue la campaña más cara, ¿y porque usted lo eligió a otro? Yo soy de lo que tengo la idea que usted quería que Leonel se fuera para usted quedar líder absoluto del partido. Y lo logró, pero lo logró a costa de la derrota de su partido. Usted quería en el fondo que perdiera a Gonzalo y por eso lo eligió a él. Porque usted sabe que si elegía a un Domínguez Brito, a un Reinaldo Pared Pérez, a un. ¿Cuál otro líder? Domínguez Brito, o a los demás, hasta el mismo ministro de Turismo, Francisco Javier. Había posibilidades e incluso eso constituiría otro liderazgo que le haría oposición. Y usted está diciendo que su ambición fue más grande y en definitiva usted quería que su partido perdiera, que Leonel se fuera, que Gonzalo perdiera para que lo rehabilitara. Por eso hay un grupo de diputados diciendo que a usted hay que rehabilitarlo nuevamente, que hay que volver a condicionar la constitución que usted no pudo lograr gracias a que este pueblo se empoderó y se hartó del PLD para sacarlo a usted del poder. Eso no se lo dice usted a su partido. Y ahora buscan que lo habiliten nuevamente para el 24. Y hay una corriente y ahí que está un tal que si yo qué para que lo habiliten. Cuidado. ¿Usted sabe cómo puede terminar eso? Eso puede terminar como podría costarle caro a que el PLD quede de manera definitiva fuera del escenario político. Todos los días están juramentándose grandes grupos de periodistas desencantados en la fuerza del pueblo, cayéndole atrás a Leonel.